Muy buenos días niñas, en esta clase vamos a demostrar cómo es el proceso de, de una forma práctica la elaboración de pasos básicos del aeróbico. Esto les servirá de mucho para tener una buena coordinación. La rodilla y bajamos, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos, vamos otra vez, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Cada vez que subimos y bajamos la rodilla, vamos a contar los tiempos que se realiza en este caso el alzar y bajar la rodilla son dos tiempos 1 2 3 4 1 2 3 4 son cuatro tiempos anteriormente en la clase hemos demostrado de cómo se realiza los ejercicios en una frase musical. La frase musical son de ocho tiempos. En este caso vamos a hacer la rodilla de alzar en ocho tiempos. 1 2 3 4 5 6 7 ocho. Esta es una frase que se le toma en cuenta para lo que es aeróbico, otra vez ejecutando de la mejor manera: 1, 2, 3, 4, 5, seis. 7, 8 muy bien, hoy hemos tomado el proceso de la enseñanza vamos a ejecutar el otro paso el otro paso se realiza eh, de, el paso aeróbico que se realiza es el paso talón talón cogemos 1 2, 3 4 5, 6 7 8, muy bien Hemos desarrollado ya otro paso básico, paso básico del aeróbico que se llama talón, elevación de talón. Vamos a ejecutar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, de esta manera vamos a realizar el siguiente paso. Recuerde que es importante tomar en cuenta todos los pasos según sus tiempos estamos desarrollando tanto el paso y también el conocimiento de la composición musical el tercer paso que vamos a ejecutar es se llama lunge piernas juntas extendemos separamos el pie de derecho después del pie izquierdo juntamos vamos uno dos tres cuatro 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer un poquito más dinámico, eh, también ayudándonos con la coordinación de los brazos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hemos realizado el tercer paso, que es el paso básico, se llama este lunge. ¿Sí? Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hemos desarrollado el tercer paso. Vamos a ir con el cuarto paso. El cuarto paso se le llama el paso B. ¿Por qué se llama B? Porque vamos a formar con los piecitos una forma de B. ¿sí? Vamos, primero sacamos el piecito adelante, el otro pie vamos a ponerlo adelante, abriendo a la altura de los hombros. Después regresamos el primer pie y el otro juntamos, formando una B en el piso. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8. Recuerden que cada toque estoy topando lo que es los tiempos. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos formado ya el paso B. Este es el cuarto paso. Vamos a ver si lo desarrollamos de una mejor manera conociendo todos los pasos hemos hecho el primer paso que es de elevación de rodilla el otro, el segundo paso que es de elevación de talones el tercer paso que es de lunge y el cuarto paso que se llama paso B vamos, el primer paso elevación de rodilla primero 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 talones 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con el 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Hemos ejecutado ya Cuatro pasos. Cada paso forma una frase musical. Recuerde que una frase musical se compone de ocho tiempos. Ocho tiempos estamos ejecutando con los pasos. Vamos a desarrollar ya los pasos de una forma un poquito más rápida. Recordemos que el desarrollar un poquito más rápido ayuda a trabajar el cerebro y la coordinación igualmente. Vamos. Primero. Paso elevación de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 Vamos a tocar el ritmo a la cuenta de 4, 4, 3, 2, ahora solo marche. Primero tocamos el ritmo, vamos ahí con ganas. Marchamos, estamos ahorita con. comenzamos a contar para poder tener una buena